El marxismo-leninismo como una teoría viva capaz de nutrirse y avanzar con nuevos enfoques y realidades es premisa del segundo taller nacional de historia, marxismo-leninismo y educación ciudadana que sesiona en Granma de forma virtual y presencial auspiciado por Educación Superior y el Ministerio de Educación, cumpliendo lo acordado en el tercer pleno del Comité Central del Partido. Directivos, metodólogos, profesores, analizan con una novedosa mirada y como parte del tercer perfeccionamiento educacional, la calidad de los métodos de enseñanza de esta disciplina. Las nuevas generaciones necesitan ser educadas. El proceso tiene que continuar y sobre esa base hemos buscado modalidades para continuar el proceso ya fuera del aula, pero se está siguiendo con el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia y con nuevas posibilidades, con nuevas variantes. Eh, tiene un valor importante este taller porque es que después del primer taller hicimos análisis en los colectivos, se valoraron los resultados de las conferencias centrales allí realizadas y los acuerdos que se tomaron en aquel taller fueron valorados en todo, el país, en todo el país, por los colectivos de profesores de historia, marxismo, leninismo y educación para la vida ciudadana. Repensar en este caso qué respuesta dar a esas acciones, a esos lineamientos que no hayan sido del todo eh, cumplidos. Los presentes identifican que si bien se avanza, todavía hay prácticas esquemáticas y formales que resolver implementando lo investigado. El evento también permite el reconocimiento a más de un centenar de destacados educadores que hacen de esta ciencia una valiosa herramienta del saber. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.